Hola y bienvenidos a Cocinando con Arpacazo Soy su servidor, señor Arpacazo Hoy vamos a hacer macarrones de alpaca Lo cual me gustaría llamarlos alpacarrones Para hacer 20 alpacarrones vas a necesitar 100 gramos de azúcar 84 gramos de claras de huevo 100 gramos de harina de almendra 100 gramos de azúcar glas... Colorante comestible, esto será el color de tus alpacas. También necesitarás mangas pasteleras con una boquilla grande y chica. Una batidora, bandejas para hornear y papel para hornear. Un tamiz, crema blanca y negra para decorar. Puedes hacerla o puedes comprar tu crema de mantequilla o cualquier tipo de relleno que desees usar. Primero utiliza tu spray de cocina en tus bandejas. Luego pon el papel por encima y asegúrate que se pegue bien, porque si no explotamos. Toma la harina de almendra y comienza a cernirla. De igual manera vas a hacer con el azúcar, en un mismo plato por supuesto. Entonces mezcla como si fuera un baile exótico y sensual. Para hacer el merengue, pon las claras de huevo en la batidora, añadiendo azúcar gradualmente. Estará listo cuando se vea agradable y bonita. Entonces, agrega el colorante comestible. Mézclalo rápido. Asegúrate que se oscurezca un poco para cumplir tu deseo más oscuro y siniestro de la Deep Web. Se perderá un poco de color cuando esté en el horno. Toma tu baile exótico y añádelo a la masa de color Utiliza una espátula para mezclarlo Así hasta que todo quede junto, debería tener una textura parecida al slime Ten cuidado de no mezclarlo demasiado, porque si no explotamos Pon tu mezcla en las mangas pasteleras y prepárate para exprimirlas Haz pequeños círculos en la bandeja de hornear No los juntes demasiado, ya que necesitamos el espacio para hacer las orejas Usando la boquilla pequeña, añade dos círculos. Asegúrate que sean del mismo tamaño, porque si no, explotamos. Golpea suavemente la bandeja en la mesa para remover las burbujas. Déjalo estar durante... 10 o 20 minutos, o hasta que se endurezca un poco. Porque si no lo haces, seguramente... ¡Explotemos! ¿Me pasas el sombrero? Mientras esperas, precalienta tu horno a 135 grados. Si no lo haces, vamos a explotar. Ponlas en el horno y déjalas cocinar durante 13 minutos. Se comenzarán a inflar y estarán listas cuando no se compriman cuando las toques. Entonces podrás levantarlas del papel. Entonces junta unas con otras. Ahora, el relleno. Puedes usar cualquier cosa. Yo utilizaré crema de mantequilla, ya que yo no la descargo, porque yo ya la tengo. Cuando hayas puesto la crema, presiona un poco para esparcir la crema completamente. De antemano pido perdón por mis cambios de voz, es que estoy malito. Hagamos las caras, utiliza la boquilla pequeña para hacerlas y asegúrate que se parezca a mi bello rostro. Añade unas gotas de chocolate para los ojos. Para estos ojos conquistadores que me cargo. Y mi sonrisa cautivadora, por supuesto. Puedes variar y hacer un montón de caras más. Y listo. Puedes disfrutar comiéndome, cariño. Quiero que pongas atención a esto. Solo mira esa sonrisa. Esos ojos seductores mirándote. Seduciéndote, gritando. Para que te los comas, quiero que no te contengas y me devores. No tengas ningún tipo de piedad. Es. Lo siento. Perdone mi falta de respeto, es que no me pude contener. Gracias por ver cocinando con arpacazo. Soy su servidor, señor. Arpa, casa. disfrutar, mis niños. Ah, esto me recuerda a una noche donde tuve una cita para ver una película. Recuerdo que en mi cita ella me comió como yo lo hice con los macarrones. Fue muy intenso, la verdad. Eh, fue... Eh, ¿Cómo? ¿Sigues grabando? ¿Qué estás haciendo? Corta, corta, el presupuesto no me paga para esto.